¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Eh, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria. Hoy, en nuestra tercera edición, tenemos una invitada muy especial, con nosotros Silvina Gutiérrez. Silvi, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te trata la pandemia? Bien, bien, acá este, en casa, como todo el mundo, o como todos los que podemos. Aprovechando para hacer cosas atrasadas, para leer de todo un poco también de Malvinas. Bien, Vamos a eh, algunos temas que siempre quedan pendientes. Eso es importante, ¿no? Continuar con la lectura de Malvinas. Así es. Bien, eh, Silvina Gutiérrez es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Eh, ella presidió el equipo de asesores de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación también participó en campañas científicas en la Patagonia, a través de los estudios de los mamíferos marinos, y como si fuera poco, para quienes ya vinieron al museo, nos vinieron a visitar, quienes vieron la primera parte del museo que habla de geografía, flora, fauna y recursos naturales de malvinas, Silvina fue la guionista y que fue quien ideó eh, esa parte tan emblemática y tan importante de nuestro museo. Así que, para nosotros es un honor que estés acá presente en este programa. Gracias Juan. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, de la primera parte del recorrido del museo. Vamos a mostrar y demostrar que el continente y las islas constituyen un mismo ambiente natural. Vamos a hablar de la flora y fauna como prueba vital de la soberanía argentina. Un pingüino, una ballena franca, un elefante marino, un albatros, también explica nuestra soberanía. Estudios e investigaciones de nuestro científico del CONICET demostraron que entre las islas y el continente no solo compartimos las mismas especies, sino también, en muchos casos, los mismos ejemplares. Y recordamos lo que dijo una vez la expresidenta Cristina Kirchner de Naciones Unidas, los albatros y las gaviotas de Malvinas van y vienen a la Patagonia, nunca a Londres. Bien. El paisaje de Malvinas es el paisaje de la Patagonia. Geográficamente y geológicamente, Malvinas eh, están asentadas eh, sobre la plataforma continental. Solo después de eso encontramos el foso oceánico, las grandes profundidades. Y vamos a ver imágenes de esto para verlo más gráficamente. Bien, entonces... Para quienes nos están viendo, eh, preparamos un PowerPoint para la ocasión, así que cuando vos me digas, eh, comenzamos. Dale, vamos a abrir la de la plataforma y vamos diciendo que nosotros decimos cuando pisamos Patagonia, pisamos la tierra continental de Malvinas. Uh -huh. Es lo que sentimos todos los que alguna vez pudimos ir a la Patagonia o incluso a Ushuaia, que es la capital de las Islas Malvinas. Todo lo que nos rodea nos hace acordar a Malvinas, a la flora, a la fauna, a la geografía, las aves que vemos en, la, en el borde de, del canal de Beagle. Nuestro país es un país bicontinental que tiene una parte que emerge y una parte que está oculta bajo el mar. Se trata justamente de la plataforma continental, que es la prolongación natural de nuestro territorio, pero por debajo del agua. Si pudiéramos ir caminando desde la parte continental a las islas, no pasaríamos los 200 metros de profundidad para ver que hay esta continuidad que existe entre las islas y el continente esto es un argumento indiscutible de soberanía, porque es parte del territorio argentino. Claro, ahí te sumo que cuando fue el primer encuentro que tuvimos con Guriel Ehrlich, justamente hablamos de los argumentos históricos y jurídicos de soberanía, pero la, la, la importancia que había quedado pendiente ese primer encuentro, y que merecía un encuentro particular, era justamente hablar de los otros argumentos, que son los geográficos, que como bien vos decías, son muy importantes, dado que también están protegidos o contemplados en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, cuando hablamos del principio de integridad territorial, es decir, que hay un derecho que protege a las naciones de que tengan un solo territorio y que no sean partidos justamente por potencias extranjeras. digamos Ese principio se había preparado justamente por eso, y ahí es donde tenemos uno de nuestros primeros argumentos de soberanía, que es el geográfico, donde se unen las Malvinas con el continente sudamericano a través de la plataforma continental. Exacto. Y acá recordamos que la disputa de soberanía con el Reino Unido no solo se refiere a las Malvinas, también a las Georgias, a las Sandwich y a los espacios marítimos circundantes. Y ahora vamos a ver la otra diapositiva que habla de Antartandes, ese nombre tan raro. Bien. No, primero, eh, George. Que... Vamos por pausa, Dale. son gajes del oficio, total, es, bueno, es parte bueno, de, de la cultura de cuarentena las, las, las charlas de estas características, digamos. Bien, esta es la primera imagen que estaba describiendo Silvi eh, recién. Donde, Ahí vemos eh, la continuidad entre las Malvinas y el continente, vemos la diferencia de, de colores, lo más clarito. Son profundidades menores a los 200 metros, y recién después que pasamos el archipiélago de Malvinas, vemos el foso oceánico con profundidades mucho mayores. Exactamente. Bien. Paso a la que sigue. Sí. Y ahora estábamos hablando de las Islas Yorzas, Georgia y Sandwich, que son la continuación de la cordillera de los Andes. Los Andes son la columna vertebral de nuestro continente latinoamericano y el puente que nos une a la Antártida. La cordillera se sumerge al este de, de Tierra del Fuego, forma una cordillera submarina y vuelve a emerger a trechos. ¿En dónde? En las Islas Auroras, en las Georgias, en las Sandwich, en las Orcadas del Sur, en la Shetland del Sur, hasta llegar a la Península Antártica. Este arco insular también se lo conoce con el nombre de Arco de las Antillas del Sur. Y son justamente lo que veníamos diciendo, la vinculación geológica entre el extremo continental argentino y la península antártica. Los archipiélagos de Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur, desde el punto de vista geológico, pertenecen a la Patagonia Austral. Perfecto. Yo ahí te sumo, Silvi. Que bueno, estas son anécdotas y vivencias nuestras de quienes trabajamos en el museo desde que se inauguró. Nosotros inauguramos el museo en junio de 2014, y eh, en los primeros meses tuvimos una gran cantidad de visitas de personas angloparlantes, por ponerle un término neutro, ¿sí? Y casualmente, a tres meses de haber inaugurado el Museo de Malvinas, el 10 de junio de 2014, se inaugura en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, el Museo de las Islas Malvinas, llamado en inglés, por supuesto, donde nos dimos cuenta que agarraron nuestro museo, estudiaron nuestro guión museológico, e hicieron un contramuseo en las Islas Malvinas. Donde empiezan hablando de bueno flora, fauna, geografía, y donde presentan, y acá pasamos a la tercera imagen, eh, proponen una teoría distinta, eh, geológica, y esto también nos sirve para entender frente a qué estamos discutiendo. ¿no? Porque Digamos, los británicos, con tal de argumentar lo inargumentable o de justificar lo injustificable, eh, se pelean hasta con la geología. Eh, uno cuando, por ejemplo, si alguien quisiera estudiar geología, eh, supongamos en la Universidad de Buenos Aires, uno tiene que inscribirse en la Facultad de Ciencias Exactas, porque se supone que por la metodología de la geología es una ciencia exacta, y por lo tanto... Eh, por su estructura científica, es menos relativizable que otras carreras y otras disciplinas. Bueno, sin embargo, acá nos encontramos con esta imagen que, que la presentan algunos eh, geólogos eh, británicos que hicieron estudios después de la guerra, claramente la mayoría empiezan en la década del 90, donde nos presentan a Malvinas como si fuera una placa tectónica autónoma eh, que fue, cuya mayor proximidad geológica es con Sudáfrica y que fue viajando a lo largo de las eras geológicas y que por una cuestión de azar, de movimientos de placas tectónicas, terminaron casualmente próximas al continente americano. Y sin embargo, supuestamente, su pariente próximo más cercano es Sudáfrica, que es un país que pertenece a la mancomunidad de naciones británicas. Sí, como si fueran islas flotantes que no tuvieran ningún tipo de, de sustrato, como recién vimos, como si fuera una jangada una que va libremente flotando por el mar y terminó de casualidad cerca de, de nuestra Patagonia continental. Exactamente, digo. Y es sí, sí. importante que uno por ahí piensa que, o bajo este escudo de que la geología es una ciencia exacta, por ahí podríamos pensar que la geología no es una ciencia que esté en disputa, sin embargo, cuando hablamos de Malvinas, es una ciencia que también está en disputa, y es así como vemos que eh, en esta idea de tratar de justificar esto que no tiene justificación alguna, que es la usurpación británica de Malvinas, eh, son capaces de hasta pelearse con la geología. Con la geología. Tremendo. Bueno, vamos a seguir hablando de este archipiélago, porque las Malvinas no son solamente dos islas grandes, que son de hecho las más conocidas como Soledad y Gran Malvina sino que es un archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? Es un conjunto de islas. Malvinas tiene dos islas principales y más de 230 islas menores e islotes que la acompañan, y están separadas por el Estrecho de San Carlos. Aún no sé si los que nos están escuchando se pusieron a pensar alguna vez, si podemos juntar todos estos pedacitos, o sea, las dos islas principales y todos los islotes, y compararlo con la ciudad de Buenos Aires, ¿Cuántas veces se imaginan que puede entrar la ciudad de Buenos Aires en todo lo que es el territorio del archipiélago de Malvinas? ¿Una, dos, cinco, cincuenta, cien? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Eh, eh, la comparación del tamaño del archipiélago de Malvinas con la eh, ciudad de Buenos con Aires. Con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la respuesta es que la ciudad de Buenos Aires entra 60 veces en lo que es el archipiélago de Malvinas. Y si lo comparamos con alguna otra provincia, es la mitad de la provincia de Tucumán, para que tengan una idea del tamaño que tiene el archipiélago. Y también lo podríamos comparar con algunos, con algunos países. Por ejemplo, no sé si saben, probablemente no, que el archipiélago de Malvinas es más grande que países como Jamaica, como el Líbano, o incluso que las Islas Caribeñas de Trinidad y Tobago. Es el doble que Trinidad y Tobago, para que tengamos una idea y poder dimensionarlo, porque a veces nos hicieron creer que las Malvinas son dos piedras allá sueltas en el fondo de, del continente, este, diminutas, sin ningún tipo de importancia. Y aunque fueran dos piedras, serían nuestras las dos piedras. Pero no son dos piedras, tienen eh, el tamaño de 60 veces la ciudad de Buenos Aires. Y lo recalco porque me parece un dato este, muy, muy llamativo, muy importante, que lo empezamos a, a difundir desde el primer día que el museo se, se inauguró. Este, y por eso lo vuelvo a decir y quiero que también nos detengamos a ver el perímetro de las islas de cualquiera de las dos, o de Gran Malvina o de Soledad, de las principales si pudiéramos recorrer todo este perímetro tan irregular que tienen las islas esa distancia equivale a la que tendríamos que recorrer entre San Clemente y Puerto Madrid, es decir, si ponemos como punto de salida Puerto Argentino para dar toda la vuelta por la Isla Soledad y volver a Puerto Argentino tendríamos que recorrer el equivalente a, a lo que es parte de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, y parte de la provincia de la costa, ¿no? Estamos hablando de, de Chubut, para poder hacer todo este recorrido, para tener una idea de, de las dimensiones. Y ahora vamos a ver esta imagen, que todavía nos duele, esta imagen eh, formaba parte del de recorrido de lo que es la sala de la vida del museo. Estas imágenes estaban, cuando el museo fue inaugurado el 10 de junio de 2014, fue pensada por su primer guionista, que, mejor dicho, primer director Jorge Giles, este, guionista del museo, y eran lo que le daba el ingreso a lo que es el recorrido de esta sala. ¿Y por qué poníamos estas imágenes? Estas imágenes eran justamente para situarnos, para ver cómo son las Malvinas, para que el visitante pueda sentir Malvinas viendo estas imágenes. Estas imágenes fueron quitadas, arrancadas durante la gestión macriste, lamentablemente ya no contamos más con ellas. Con estas imágenes lo que mostramos es que Malvinas es muy parecido a Patagonia y por eso terminamos diciendo que no es que es parecido a Patagonia, Malvinas forma parte de la Patagonia y es lo que queremos contarles en esta charla. La única diferencia a nivel de relieve que tienen las Malvinas con el resto de la Patagonia son los ríos de piedra, que es una formación geológica típica de las Malvinas que no se repite en ninguna otra parte ni en nuestro país ni en el mundo. Es algo muy típico de Malvinas. También vemos en este paisaje que tenemos acá suaves ondulaciones, hay este, elevaciones, pero no son muy importantes. También tenemos lugares en los que se acumula el agua, el, agua es bastante, el suelo es bastante impermeable y eso hace que se acumule el, el agua. Eh, vemos que hay alguna vegetación rala en la costa hay costas de piedra hay costas de arena y lo que vemos es una absoluta ausencia de bosques no hay bosques en las Malvinas como en la Patagonia el viento siempre está presente el clima es frío es húmedo no hay veranos cálidos ni inviernos muy excesivos y la formación típica es la de la estepa Patagonia la de la Patagonia continental una estepa herbácea con pastos bajos y duros matas de arbustos gramíneas turberas eh, como les decía recién, no hay árboles autóctonos, después hay algunos que están implantados, pero sí se hallaron restos fósiles de árboles, propios de los Andes eh, patagónicos, y polen fósil de coníferas. Y esto nos dice, una vez más, que Malvinas es Patagonia. Ahora vamos a ver una imagen de una planta que es muy típica de la costa de Malvinas, y ahí vemos un pingüino de Magallanes, también típico de nuestra Patagonia. Esta imagen es la imagen del tussoc, el tuzo es una planta típica, que es una gramínea, que es como un junco, es redonda, este, tiene como unas hojas muy finitas y una raíz dulce, crece en forma de matas, que suelen medir entre un metro, dos, incluso a veces un, un poco más de altura, y se ubican más que nada en la zona costera. Y sirven de refugio a los lobos marinos, a los pingüinos, también al zorro de Malvinas, que vamos a ver más adelante. Y por tener esta altura tan importante, los primeros navegantes que, que recorrían la, las costas de Malvinas lo confundieron pensando que eran bosques, pensaban que había grandes bosques. Pero cuando llegaron a desembarcar y se acercaron a, estos, a, estos, este, a esta planta, se dieron cuenta que no eran bosques, que eran estos juncos muy altos. Que no solo están acá, sino que también nos encontramos en Tierra del Fuego y en parte de Georgia. En la época de, de Bernet, el poblado argentino en Malvinas, se usaba para techar las viviendas. ¿Qué se hacía con esto? Se cortaba, se secaba y se usaba para los techos de estas viviendas que estaban construidas con turba y que servían de alojamiento a los gauchos que estaban en nuestras Islas Malvinas. También fue utilizada para alimentar el ganado, por esto que les comentaba, que tiene este, un gusto muy, muy dulce. Eh, creo que nada más, el tuzo. Vamos a otra imagen, ya en el mar ahora que son unas algas enormes, que nosotros acá las llamamos cachiyuyo. Eh, estas algas forman bosques, bosques densos, en el cual sirven de refugio a peces, a crustáceos como la centolla, que también es muy importante en Malvinas, como en tierra del fuego. Eh, estas algas suelen medir aproximadamente 30 metros de longitud, lo cual es un montón, 30 metros. Si lo podemos comparar con otro animal, es comparable con la ballena azul, para que se den cuenta la dimensión que tiene. Sin embargo, aunque es tan grande como la ballena azul, fue calificada como el ser vivo acuático más largo del mundo. ¿Por qué? Porque se han encontrado ejemplares hasta 70 metros de longitud. Los bosques de cachichullo también son un peligro para las embarcaciones, por eso hay muchos mapas que están marcados donde hay bosques de cachichullo porque si esto se enreda en las hélices, son realmente un problema. Y al igual que el Tuzoc, no solo lo encontramos en Malvinas, sino que está presente en todo el litoral patagónico. Desde Río Negro hacia el sur de nuestro país encontramos estas algas. Todo esto, el Tuzoc, el Cachilluyo, la geografía, la geología, evidencia la unidad ecológica que existe entre la Patagonia continental y las islas del Atlántico Sur, nuestra Patagonia insular. Y paso que le contamos, no quede dudas, perdón, que no quede dudas de que las malvinas son argentinas, ¿no? o sea, ya a través de la naturaleza, desde sus distintas expresiones, la flora, la geología, el paisaje, no hay ninguna duda, las malvinas son argentinas. Eso así bien. es. Y les contamos que esta, esta alga, en inglés, recibe el nombre de kelp, y de ahí viene el, no, el origen del nombre kelp, que la traducción en inglés viene a ser algo así como recolectores de algas. ¿Para qué las recolectan o las recolectaban antes? Porque tiene muchos usos. Se puede usar como biocombustible, tiene usos también farmacológicos, eh, en, el, en la industria alimenticia, para hacer helados, para hacer postres. También se saca el agar agar, que se usa también en la industria farmacológica. Tiene muchos usos y por eso es un recurso también económico. Y si sí. hablamos de recurso económico, vamos a ver otra imagen de, que tiene que ver con la flora de las islas. Ahí te haré una cosita más de, de las algas, si te parece, o de los kelps, como se llaman ahí en Malvinas, que es que eh, kelper es como un seudónimo, eh, para referirse digamos, a los habitantes de Malvinas, y, y tiene que ver con que eh, en un seudónimo que nace por un hecho real de la historia de Malvinas, que es que los habitantes de Malvinas, eh, si bien para nosotros son argentinos, eh, por el solo hecho de haber nacido en suelo argentino, como es el caso de las islas, los británicos nunca los consideraron ciudadanos. Casualmente, eh, el, el Reino Unido de Gran Bretaña les otorga ciudadanía a los habitantes de las islas a partir del año 83, como una consecuencia del conflicto bélico del Atlántico Sur. Y a partir de ahí, es como que a los habitantes Malvinas ya no les gusta más que les digan Kelpers porque lo ven como un, una adjetivación despectiva, eh, y prefieren que los digan isleños o, o con otra adjetivación, eh, porque les remonta a esa época que duró mucho tiempo, donde eh, ni siquiera el Reino Unido los reconoció con cierta ciudadanía. Digo, datos de color de la actualidad como para complementar un sí. poco la cuestión de los cachillullos y los prelitos. Exacto. Bueno, acá vemos otra imagen típica de las islas, que bien podría ser Tierra del Fuego, pero en este caso es la turba. ¿Qué es la turba? Ya dijimos que en las zonas más bajas, eh, a nivel de, del relieve, son zonas en las que se acumula agua porque el suelo es bastante impermeable. Estos lugares son propicios para que crezcan líquenes y musgos. Pero ¿qué ocurre? Con las bajas temperaturas y además con la acidez que tiene el agua, eh, es muy lenta la, la tarea de las bacterias de, de descomposición, entonces es muy lenta la descomposición, y termina formando este tipo de paisaje que vemos, que son las turberas. ¿Qué es esto? Son musgos y líquenes a medio de descomponer. Esto tiene un uso importante a nivel económico, incluso desde que las islas fueron eh, avistadas por, por primera vez y empezaron a, a tratar de, de habitarlas porque sirve como carbón vegetal, ya dijimos que en Malvinas no hay árboles, entonces una fuente para darse calor, para poder mantener caliente las viviendas, era esta. Esto, esta turba se saca, se corta en panes, como vemos en, en otra imagen que tenemos, y se usa como, como una fuente de calefacción. Acá, eh, perdón, sí, sí, sí. No, no, quiere decir que tiene tan buena caloría como el carbón de piedra, o sea, es, es, es mucho el calor que emana cuando se la utiliza con esta función. Acá la, la turba es muy interesante porque es, eh, uno, por decirlo de alguna manera, es un insumo protagonista de la historia de Malvinas, porque a través de la turba eh, fue el elemento esencial con el cual eh, calefaccionaban sus casas el gaucho Rivero, Luis Bernet, y sin embargo, eh, acá vamos a mostrar esta imagen que para mí es gloriosa. Eh, eh, después te, de la... te, perdón, te agrego algo más. Cuando estuvo una de las primeras maestras argentinas que estuvo en, en Malvinas enseñando español, contaba que hasta en esa época, en los 70, se seguía usando esta forma de calefacción. Exactamente. Maestras continentales, porque Argentina es todo. Yo la llamo sí, sí, maestras, sí. Continentales. Sí. maestras continentales. Maestras continentales. Bueno, pero igual es un dato muy importante lo que decís, porque justamente en la década, y ahí va con esta imagen, en la década del 70, eh, los habitantes de Malvinas eh, tenían una demanda de bienes y servicios y de mejora en su calidad de vida, mejora en su calidad de vida que no era provista por el Reino Unido, sino que fue provista por el Estado Nacional Argentino, así como se escucha se instalan en Malvinas IPF eh, Líneas Aéreas del Estado, Correo Argentino, eh, los isleños pasan a atenderse en los hospitales de Comodoro Rivadavia, en el de Río Gallegos, llegan las maestras del continente justamente a enseñar castellano en la primaria de Puerto Argentino, y el caso más emblemático para mí es el de Gas del Estado, porque a partir del año 74, no antes, sino que a partir de 1974, Gas del Estado se encarga de instalar en las Islas Malvinas toda una inf la infraestructura de gas de las islas, dándole a los isleños cocinas y garrafas de gas gratuitas. Repito, cocinas y garrafas de gas gratuitas. Es decir, pasan a, a calefaccionar sus casas eh, a un estilo del siglo XX, digamos, ¿no? a partir del de Estado Nacional Argentino, con una fuerte inversión de capital del Estado, mejorándole su calidad de vida. Esto se tradujo, por supuesto, en un ofrecimiento por parte del Reino Unido de devolvernos las Islas Malvinas a través de un acuerdo de administración conjunta, de codominio, y donde a partir de cierta cantidad de generaciones nos iban a devolver de forma definitiva las Islas Malvinas. Es eh, importante eh, recordar esto, y esta imagen, ahí se ve el logo a la derecha, eh, arriba, dice Archivo Histórico, que es el archivo Prisma, que se creó en el año 2015, que tenía por objetivo eh, difundir en YouTube, eh, básicamente, todo el material de archivo eh, que sea accesible eh, para la gente. Eh, y es así que lograron los del archivo Prisma contar con esta filmación, que es del año 75, días de del Estado, donde muestran a operarios continentales, isleños, argentinos todos por supuesto, instalando eh, esta infraestructura de gas en las islas. Lamentablemente el archivo Prisma, así como se creó en 2015, lo cerraron en 2017, pero sin embargo todavía permanece en YouTube este patrimonio audiovisual donde se refleja eh, qué tan cerca estuvimos en la década de 70 de recuperar eh, las Islas Malvinas durante el último gobierno de Juan Domingo Pérez. Exactamente. Bueno, eh, vemos acá una imagen satelital de lo que es buena parte de la Patagonia eh, argentina. El archipiélago de Malvinas está en línea recta a 500 kilómetros de Río Gallegos y es la zona más rica del mar argentino. Repito, la zona más rica del mar argentino. ¿Y esto por qué es así? porque el archipiélago de Malvinas está dominado por la corriente marina de Malvinas que se desprende de la corriente de la Antártida, que es un agua que es baja en salinidad, pero muy rica en nutrientes. Esto hace que haya mucho fitoplancton, mucho zooplancton, muchos invertebrados, muchos peces y todo lo que sigue en la cadena alimenticia. En esa cadena alimenticia encontramos al elefante marino del sur, que es de quien vamos a hablar ahora. Esta este objeto del museo es uno de los más emblemáticos que tenemos en el museo, y eso porque es un esqueleto completo de un elefante marino del sur, en este caso, de una hembra. ¿Y por qué está en el museo? ¿Por qué tenemos un esqueleto de un elefante marino en el museo? Porque estudios recientes, realizados por la doctora Mirta Lewis, del Centro Nacional Patagónico, ubicado en Puerto Madryn, que depende del CONICET, comprobaron, que algunos de estos ejemplares se desplazan entre la península Valdés y las Malvinas, y las islas del Atlántico Sur. Es decir, no solo compartimos las mismas especies, lo cual se sabe desde hace mucho tiempo, sino en este caso se descubrió que compartimos en algunos casos los mismos ejemplares. Esto fue posible por la fuerte inversión que hizo el Estado desde 2003 hasta 2015 en ciencia y tecnología, y que hizo, se hizo posible de que esto se pudiera llevar a cabo estos estudios y llegar a este tipo de descubrimientos. Y esto también es soberanía. Saber que los mismos ejemplares que podemos ver en Península Valdés van a Malvinas, a Georgia, a Sandwich, y vuelve, saber esto también es soberanía. Y quiero destacar lo importante que es que, hay, que hoy tengamos nuevamente un Ministerio de Ciencia y Técnica, que hace posible esto, y hace posible el desarrollo de todo lo que hoy necesitamos para combatir al COVID-19. ¿Estos estudios cómo se hicieron? Vemos acá a dos eh, elefantes marinos juveniles y vemos que tienen algo raro en la cabeza. Eso sí. que tienen en la cabeza es un, eh, una especie de GPS que se les coloca, se les pega al animal, no les produce ningún tipo de sufrimiento, se les pega simplemente. Eh, y como estos animales son mamíferos, que respiran aire, ¿qué pasa? Cada vez que salen a respirar aire, mandan una señal al satélite. Porque antes de hacer este tipo de estudios, uno sabía qué pasaba cuando los animales estaban en tierra, pero justamente estos animales están solamente el 20% de su vida en la tierra, porque salen únicamente para reproducirse y para cambiar el pelaje. Entonces, poniéndole este tipo de transmisores, sabemos exactamente dónde están cada uno de los días de su vida mientras este transmisor está funcionando. Entonces, se pudieron hacer muchos recorridos. En el museo tenemos dos recorridos. ...solamente porque si no iba a aparecer una telaraña. Hay un recorrido en azul que vemos que es el más largo... ...lo que está este, en los círculos es el tiempo que tardaron en hacer esos recorridos... ...uno de ida y otro de vuelta... ...desde Península Valdés hasta las Georgias y la Sandwich... ...y de vuelta nuevamente a la, a, a la península. Esto es el recorrido de un macho. Después en verde vemos el recorrido de una hembra... ...también salió de Península Valdés, fue a las Malvinas... ...vemos como una mancha verde debajo del archipiélago que evidentemente encontró algo ahí muy interesante para comer, pueden haber sido calamares y se quedó comiendo ahí, este, justo en el borde de, de la plataforma, los 200 metros se quedó ahí, ahí comiendo y por eso el manchón, y no tenemos el recorrido de vuelta, ¿por qué no lo tenemos? Porque como les dije recién, estos animales salen a tierra para reproducirse y para cambiar el pelaje, y cuando cambia el pelaje, el transmisor se cae, y esa es la forma de recuperarlo, entonces no tenemos el recorrido de vuelta. Pero bueno, estos, estas pocas imágenes que, que tenemos acá para compartir muestran cómo hay una relación justamente entre la parte continental y la parte insular de la Patagonia. El elefante marino del sur es otro ejemplo de la unidad ecológica entre el archipiélago de Malvinas y el, y el territorio continental. La otro bellena, ejemplo... ¿por no, no, terminaba te con el elefante. y ahora Ah, no la por favor. <ríe> La ballena la franca del sur, que es la que veíamos recién en la, en la imagen, eh, es un animal súper emblemático de la, de la Patagonia. Todos los que han tenido la oportunidad de acercarse a la península Valdés los han visto porque es el lugar de, de reproducción y también hacen estos mismos viajes. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por dos cosas. Porque la ballena franca tiene entre sus características unas manchas blancas en la cabeza, unas callosidades que son como nuestra huella digital. O sea, cada animal tiene un dibujo distinto que otro. Entonces, cuando se empezó a estudiar esto, se hacían fotografías y se podía saber que Juanita estuvo tal día en Península y tal día en Malvinas, simplemente por la fotografía. Pero por el avance de la ciencia de tecnología y la inversión del Estado, también se pudo hacer lo mismo que en el caso de los elefantes, colocarle un rastreador satelital y saber exactamente el recorrido. Y acá también vemos un recorrido en azul, que llega hasta la Georgia, hasta la Sandwich, recorridos en rojo que llegan a las Malvinas, vuelven a subir, y vemos también otro animal que muestra esta unidad ecológica entre el continente y las islas. Los animales que habitan Malvinas ya los conocemos, son los mismos que están en nuestra Patagonia, porque en Malvinas es Patagonia, no es que se parece a la Patagonia, sino es parte de la Patagonia. Y estos estudios también los hizo el CONICET, el Centro Nacional Patagónico de Puerto Madrid. Por acá tenemos los lobos, que bueno, es un gran tema, ¿no? Los lobos. Eh, contanos un poco, Silvi, de los lobos marinos y después te complemento un poco. Bueno, vamos a ver primero la, el punto de vista biológico. Exactamente. Aquí tenemos dos imágenes: una de, del museo, que vemos este, la, la cara de los, de los visitantes mirando a este, a este hermoso lobo marino, es un macho, y abajo vemos una lobería. En nuestro país los lobos se distribuyen desde Mar del Plata, esas loberías que han podido ver los que fueron a Mar del Plata, hasta el sur de nuestro país podemos encontrar loberías de este lobo, que en realidad es el lobo marino de un pelo, porque también hay dos pelos en Malvinas, pero este es el lobo marino de un pelo. Es un animal bastante, bastante conocido, eh, pero está en el museo, no solamente porque vive en Malvinas, sino porque tuvo un rol muy importante en lo que fue la historia de Malvinas. Y ahí te dejo la palabra, Juan. Bien, eh, claro, porque así como lo vemos tan inocente al lobo, eh, no sé, por ahí uno se va de vacaciones a Mar de Plata y, y uno ve que, bueno, qué lindo el lobo, qué interesante. Sin embargo, cuando nos pensamos un mundo donde no existía el petróleo, eh, el aceite, tanto del lobo marino como de los elefantes marinos, era un recurso natural fundamental en un contexto de revolución industrial. ¿Sí? Ya tenemos siglo XVIII, una fuerte depredación de los lobos en las Islas Malvinas. Digamos, ya las autoridades españolas en el siglo XVIII eh, se encargaron de alguna manera de regular la caza de estos animales, que hoy los llamamos mamíferos, pero que en esa época les llamaban anfibios. Hago esa pequeña aclaración historiográfica. Y también es de alguna manera... Este animal, tan lindo, que tanto nos parece divertido ver, un ex, nos da una explicación de por qué se terminan los británicos usurpando las Islas Malvinas en 1833. Porque en el siglo XIX, como bien les dije recién, este animal se desprendía comercio de cueros y, por su, y, y su aceite se usaba para alumbrar, pero no es que se alumbraba cualquier cosa, sino que el aceite de estos animales se usaba para alumbrar las calles de las grandes metrópolis, como por ejemplo Ámsterdam, Londres, Nueva York, de que hoy son ciudades que forman parte de las grandes potencias del mundo. Y es así que un día eh, Luis Bernet, como comandante político militar eh, de Malvinas, se encuentra con tres buques loberos provenientes de los Estados Unidos quienes no tenían el permiso para cazar estos animales. Luis Bernet los apresa, los lleva a juzgar a Buenos Aires, que era la cabeza jurisdiccional de las Islas Malvinas, y mientras que se está juzgando estos buques loberos, quienes estaban cazando de forma ilegal en Malvinas, llegó una corbeta militar llamada Lexington, y en diciembre de 1831 bombardea Puerto Luis, que era la ciudad principal, de la comandancia de Malvinas, en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Para esta gran sorpresa, en ese momento gobernaba, diciembre de 1831, Juan Manuel de Rosas, le exige a los Estados Unidos una indemnización producto de este bombardeo, y termina expulsando al embajador estadounidense de la Argentina en ese entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan los británicos, en enero de 1833, eh, casi dos años después, se encontraron con una ciudad y un, y un pueblo argentino-malvinas ya diezmado y vulnerable, producto del bombardeo estadounidense. Y es así como los británicos se hacen con las Islas Malvinas, en enero de 1833, y donde, lamentablemente para nuestra historia, eh, se conjugaron de alguna manera los intereses británicos-estadounidenses al momento de la usurpación de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque los británicos se hacían del punto geopolítico estratégico de las Islas Malvinas, que era la entrada de la comunicación del Atlántico Sur hacia el Pacífico Sur, en una época donde no existía el Canal de Panamá. Posteriormente, y eso está vigente hoy en día, Malvinas es a su vez la entrada hacia la Antártida. Y por otro lado, Estados Unidos, desde su interés económico, tenía el libre albedrío y acceso para cazar de forma indiscriminada a los mamíferos marinos de las costas de Malvinas. Esto se comprueba también por investigaciones eh, del CONICET, ya no de, de biólogos o de geólogos, sino de historiadores que eh, son becarios del CONICET, que se han encargado de estudiar los registros de los puertos de Malvinas y dan la conclusión de que después de la usurpación británica en 1833 hasta por lo menos la década de 1860-1870 la gran mayoría de los buques quienes se asentaban en los puertos de Malvinas eran buques loberos de Estados Unidos. Y por eso este animal, que uno lo ve tan inocente y tan lindo, es de alguna manera... Eh, una forma para explicar y entender mejor eh, por qué se terminan eh, usurpando las Islas Malvinas por parte de los británicos en 1833. Exacto, y son justamente los, los machos los que tienen más cantidad de, de grasa, porque una característica de los lobos marinos es que tienen dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que a simple vista podemos saber cuál es el macho, cuál es la hembra. Los que tienen como el cuello más gordito son los machos, y ahí lo que tienen es grasa, porque, bueno, se pelean por el territorio, es una forma, es ese lugar de no... de cuando estas peleas no ser tan, tan lastimados. Y las, las este, cazas fueron realmente indiscriminadas. Había días que cazaban más de 800 animales. Hay algunos islotes en los que los lobos eran muy comunes, y no quedó ni uno. Mataron a todos los que había, y tardó mucho tiempo esa población en volver, ¿no?, a alcanzar los números de esa época, pero sí volver a tener algunos pequeños, este, algunas pequeñas colonias. Realmente eran muy, muy tremendas las, las matanzas que había en ese momento. Y si hablamos de depredación, no podemos dejar de mencionar al guará. Porque, como contaba Juan, después de 1833, de la usurpación, que se instalaron los británicos en Malvinas, decidieron que este animal, que era el zorro de Malvinas, era un, una amenaza para el ganado ovino que ellos querían este, empezar a criar y decidieron matarlos, a tal punto que los exterminaron. No quedó ninguno. Es el primer mamífero extinguido en el continente americano por acción del hombre. Este, este animal tiene este nombre, Guará, que viene del de guaraní, porque en, en guaraní, Aguará es el nombre con el que nombran a la mayoría de los zorros. Y como la población que había en Malvinas, traída por Bernet, por Bernet, sobre todo de la Mesopotamia, llamaban a este animal aguará y este nombre fue cambiando, quedó Huara, y hoy este, los británicos lo denominan con otro nombre parecido, y lo, lo modificaron. Este animal era un animal muy manso, muy bueno, se acercaba a los, a los hombres sin ningún tipo de, de, de problemas, porque no, no le tenía miedo a la población humana, y se acercaba muy confiado, y también fue una manera más fácil de ser exterminado. Medía alrededor de un metro veinte desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Y tenía un pelaje muy lindo, muy, muy llamativo, muy suave. Y esta fue la verdadera razón por la cual fue exterminado. No porque fuera una amenaza para las ovejas, porque de hecho el guará estaba en las islas mucho antes que los británicos y comía lo que había en las islas, que no eran ovejas, porque las ovejas no existían en las islas, fueron introducidas, tampoco por los británicos, fueron introducidas por los por los españoles y por los argentinos eh, más tarde, eh, y comía lo que había, ¿qué es esto? Lobos marinos, crías de lobos marinos, de elefante marino pingüinos, huevos, eso era lo que comía, no comía ovejas. Y bueno, lamentablemente fue extinguido y hoy, como una muestra de hipocresía, los británicos lo reproducen en monedas y en postales que existen en las islas con la imagen de este animal, que fueron ellos los culpables de que hoy no exista ni uno de estos. Eh, sí existen algunos esqueletos y algunas pieles en museos alrededor del mundo, no en nuestro país, pero sí en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos. De estos pocos animales que quedaron, se sacaron algunos pelos con los cuales se hicieron estudios genéticos. ¿Y qué se supo con esos estudios genéticos? Que este animal tiene, eh, está muy emparentado con todos los zorros de Patagonia, pero el pariente vivo más cercano es el aguaraguazú, ese zorro de patas largas, que existe en la zona mesopotámica, es el que tiene más relación con él. Y si vemos el aguará, el, el, el aguará guasú, igual que el guará, tiene la punta de la cola ese, ese mechón blanco, esa puntita blanca, que es típica en las dos, en las dos especies. Vos eh, mencionaste que en un momento... Eh... Los, los actuales eh, habitantes de, de Malvinas el, lo, lo llaman con otro nombre. Eso es algo muy interesante, de cómo también de alguna manera nuestra soberanía se refleja en el lenguaje. Y es que uno pensaría a primera vista que zorro, porque es el zorro de Malvinas, que lo llamamos guará, uno pensaría que en Malvinas este zorro le llaman fox, ¿sí? que es una palabra muy común en el inglés que significa zorro. Sin embargo, Malvinas lo llaman guarra con W al principio y H al final, que es una anglificación del término guará, que es de origen guaraní. Es decir, a través del propio lenguaje de los isleños se está haciendo un reconocimiento no implícito, sino explícito, de soberanía por parte nuestra. ¿sí? Eh, y hay muchos ejemplos en el lenguaje eh, de Malvinas que es muy interesante. Y otro, por ejemplo, es eh, la palabra camp. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, bueno Silvio y yo, eh, vivimos en Capital Federal, si nosotros salimos de la ciudad de Buenos Aires, eh, nos encontramos ¿no? con las unidades agropecuarias que popularmente las llamamos campo, el campo. Sin embargo, camp en inglés es un verbo que significa acampar. Si uno va a Estados Unidos, Australia, Reino Unido, camp significa acampar. Sin embargo, en Malvinas camp no es un verbo, es un sustantivo que significa campo. Es decir, también a través de esa palabra se hizo una anglificación de un término en este caso en castellano. Y como si fuera poco, tenemos también los testimonios de Alejandro Betz, que falleció hace poco este año y a quien le rendimos homenaje. Él cuenta en sus libros de cómo era la vida eh, cotidiana de Malvinas, que además usaban y usan el vocablo Che. Tal es así que contaba Betz, y cuenta Betts en sus libros, que cuando llegaban a Malvinas, visitantes de otros países de la comunidad de Naciones Británicas, a los isleños de Malvinas los llamaban Che, justamente por el uso cotidiano de este vocablo. Así que de alguna sí. manera... Eh, no solamente a través, como si fuera poco, ¿no? de la geología, de la flora y de la fauna, sino también desde el lenguaje, el lenguaje. hay un reconocimiento explícito de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Bien, nada, antes de pasar a la próxima, quería nada más recordar eh, que también el Guara nos habla de que Malvinas es Patagonia y la unidad ecológica, porque este animal, como recién les contaba, está emparentado con todos los zorros de Patagonia no está emparentado con un zorro que está en Inglaterra, está emparentado con todos los zorros que tenemos en la Patagonia. Ahora sí, vamos a la próxima imagen. Sabemos que en Malvinas no existen los anfibios, no lo que decía Juan, sino las ranas, los sapos, no existen reptiles, o sea, no hay víboras, no hay cocodrilos, no hay tortugas, y el único mamífero autóctono fue este guará, que fue extinguido, pero sin dudas podemos decir que Malvinas es tierra de aves. Acá viven más de 240 especies, 240 especies, es un montón. La mayoría de ellas las encontramos en gran parte de nuestro país, como el carancho, el venteveo, el chorlito, el, cin, el cisne de cuello negro, los cauquenes, no voy a nombrar todas porque son muchas, pero sí vamos a nombrar a ellos, a los pingüinos. Acá vemos una colonia de pingüino de pinacho amarillo, también tenemos pingüinos de magallanes, pingüino papúa, eh, y tenemos el pingüino rey, que no está en el continente, pero sí en las islas Atlántico Sur, que es muy parecido al emperador, pero un poco más, más chico, el pingüino de Frente Dorada, el de que, que residen en la zona de Malvinas. Mientras que el emperador, y el de Barbijo y el de, el de Adelia, nos encontramos en el, centro, en el sector antártico. O sea, tenemos ocho especies de pingüinos en nuestro territorio. Y todos ellos se alimentan en la plataforma continental argentina. También encontramos entre las aves marinas, cormoranes, petreles, gaviotas, albatros. Y nos vamos a detener en el albatros de ceja negra. El albatros de ceja negra, acá vemos una colonia de, de esta especie en Malvinas, es un animal muy bello, vuelan frecuentemente entre el continente y el archipiélago Malvinas nidifican en ambos sitios y se alimentan en la plataforma continental. En particular, el albatro de ceja negra, el 75% se reproduce y vive asociado al mar argentino. El 60% nidifica en Malvinas y un 15% en las Islas Georgia. Es una vez migratoria que puede llegar hasta Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, siguiendo el Atlántico o el Pacífico, la costa de Brasil y decimos que como las Malvinas, este albatros no solo es argentino, sino que es latinoamericano. Y fue un ave que fue elegida para estar en el billete, que le llamamos el billete de Malvinas, que la Casa de Moneda lo, lo denominó Malvinas, un amor soberano, lo vemos ahí abajo, eh, junto con los cachillullos, como una forma también de reflejar que la causa de Malvinas es una causa latinoamericana. Es muy interesante acá lo que cuenta Silvi y es algo que también venimos charlando anteriormente eh, con Uriel en el primer encuentro y con, con el secretario Filmus en el segundo de esta idea de cómo Malvinas ya no es una causa estrictamente nacional sino también regional y latinoamericana y que no es solamente una mera consigna sino también es, es parte de una visión estratégica para poder de alguna manera recuperar de forma definitiva nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Y por eso, como mencionaba Silvi, y, y también eh, aglomerando todo lo que venimos charlando desde el principio, cómo se refleja la soberanía justamente en las algas, en albatro ceja negra, que creo que es el animal que representa mejor esta idea de Malvinas como causa eh, regional, y que no casualmente, cuando se diseñó este billete, podemos ver a la derecha, que se encuentra eh, la Argentina, digamos, desde una óptica bicontinental, porque el sector antártico está bien ubicado al sur, alineado y no a un costado a la derecha, como los mapas antiguos. Y eso en la Argentina es que está situada dentro de un contexto continental, como para también reflejar esta idea de que no es que somos un país aislado del mundo o que Malvinas es una causa aislada, sino que ya hoy en día Malvinas tiene jerarquía regional y continental este billete que estamos viendo en pantalla, se presentó en el año 2012, entró en circulación eh, recién en el año 2015, y al año siguiente, 2016, por una resolución del Banco Central, se dispuso la quita de circulación de este billete, y que fuera reemplazado de forma paulatina por un nuevo billete de 50 pesos, que si bien tiene imagen de un cóndor, y nadie está en contra de los cóndores, y que es un animal también emblemático, del continente del cual queremos mucho, eh, es importante eh, que figure en la moneda circulante digamos de nuestro país, las Islas Malvinas. Y también es importante destacar que desde 1816, que nos independizamos eh, hasta la fecha durante 200 años de historia, recién fue este, y no otro, el primer billete de nuestra historia que incluye el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, por eso de alguna manera la importancia también de reivindicarlo y también la importancia de sostenerlo para que Malvinas se difunda como causa a través de ni más ni menos que nuestra moneda circulante en nuestro país. Ojalá, ojalá pueda, pueda volver... Todavía recuerdo la cara de asombro de uno de los investigadores con, con los que nos comunicamos mientras hacíamos el museo que estudia justamente el albatro de Ceja Negra, que no podía creer que hubiese llegado a, a estar, ser parte integrante de, de un billete. Estaba, la verdad, que muy, muy feliz. Bueno, como cierre nada más, decir que hemos demostrado cómo las aves de Malvinas, los mamíferos marinos y su fauna toda expresan la soberanía argentina. Que la fauna, la flora y la geología de Malvinas demuestran que Malvinas es Patagonia. Bien, bueno, Silvi, muchísimas gracias, la verdad que esta charla fue más que ilustrativa, eh, la verdad que es, es muy interesante cómo las, las Malvinas son argentinas como consigna, se refleja no solamente en la historia y en el derecho que nos asiste, que ya todos lo sabemos, sino que básicamente en cualquier cosa que vemos y observamos se refleja esa consigna, ya sea la geología, la flora, la fauna, y cómo se expresa eh, este sentido eh, popular de nuestro país, y que es también eh, un destino a seguir, ¿no? recuperar nuestra soberanía en las islas. Y también es muy interesante que desde el museo podamos visibilizar a quienes trabajan digamos en, en el museo ya desde el comienzo, desde que se inauguró, y que también podamos compartirle a la gente estos estudios que son muy interesantes, y que independientemente si estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena, con pandemia o sin pandemia, vamos a seguir estudiando, leyendo y formándonos para seguir con eh, este ideal de eh, apuntar a recuperar de forma definitiva nuestra soberanía sobre las islas. Así que desde de este lugar, más que agradecido eh, por tu presencia y por tu conocimiento también. Gracias Juan, gracias por estar ahí, por acompañar esta, esta charla y esperemos que, que les haya gustado a todos los que nos pudieron escuchar. Bueno, bien, eh, acabamos de escuchar a Silvina Gutiérrez, eh, licenciada en Ciencias Biológicas e integrante del área de investigación del Museo Malvinas. Eh, los esperamos eh, la semana que viene en este ciclo de Soberanía y Memoria, viernes 22 de mayo a las 18 horas. Vamos a hablar del mapa bicontinental y de la bicontinentalidad de la Argentina, en una charla muy interesante donde vamos a profundizar lo que ya estuvimos viendo en estas ediciones anteriores. Así que desde acá los saludo y nos vemos el viernes que viene a las 18 horas.